<risa> Tiene que haber tantas personas. A ver, apóstate derecha no? de nuevo. poda No, no puedo creerlo No fuimos a ver el video. Ya, un poquitito ahí. ¿no? Y el micrófono no sale ahí. ¿eh? No. no, no sale. Puedes hacer la pausa en cualquier momento, ¿no? Barre las ah. hojas que arbol... Por las piedras que encontramos ahí, casi a nivel superficial, no hay qué de la técnica de escribir vos? No, el aire? En Uruguay se le llama tarrón. Miré la cámara. ¿Qué Muchas de, de las técnicas tradicionales, entre ellas la, la lectura con tierra, eh, se fue transmitiendo de género. No, no. Quieres cortar. Controlando la de la forma continua que esté el aplomo, Y Kata, y que está riendo a un para atrás? Es voy a hablar ni hoy. Sí, voy Solo la Para capa la orgánica la o bien se puede ir este, achicando la dimensión del terror del... esta es la etapa en la que los terror... ay ah, cualquier cosa esta es la etapa... no, empiezo de vuelta eh... Eh, bueno, después de preparada la superficie... después. De pre... ah, esto es terrible Oh, bueno. La tierra que se utiliza es la tierra orgánica Es la única técnica que utiliza tierra orgánica Para, para la construcción eh, No necesita okay. Que generan una trama Densa próxima a la superficies Y esto le da el terrón <coughs> ¿Qué? ¿Qué? un poco más esto eh? ah, que más. Y bueno, ahora estamos en la tramitación de una segunda etapa de techo de quincha que esperemos pueda realizarse a lo largo de este Un éxito rotundo en la casa wow, no. Empezamos a dejar el ala sureste sin quinchar y exterior para poder proporcionar algún tipo de sombra, usar la estructura vista como... Guía para que una enredadera o vegetación. soy libre no, no, no, grabar a mí no, enredan mí se enredan los sí bien, no, salió mejor que la otra vez. La otra vez, lo que pasa es que ¿sabes qué me pasa? No puedo decir las cosas dos veces. Porque la segunda vez ya no las digo en las mismas ganas. Es como que digo, ¿sabes?